A partir del cuadro Autorretrato Primavera 1887 hemos hecho la siguiente reinterpretación pues, Hicimos una deconstrucción del autorretrato basándonos en los otros cuadros Actuamos sobre el rostro como aparece por ejemplo en comedores de patatas Utilizamos distintas gamas de colores el amarillo para dulcificar el rostro con pinceladas enérgicas. Para el fondo usamos eh, verdes y azules para inspirar la soledad y tristeza que rodea al personaje. Esto figura, por ejemplo, en cuadros como la habitación de Arlés o Trigal con cuervo. Buscamos reflejar finalmente con la visualización del autorretrato una idea de desarraigo existencial, de soledad, de locura a través del uso del rojo y de las tonalidades del pelo. El mismo azul de los ojos es un elemento que marca de nuevo la, la soledad que invade a nuestro pintor. Con esta última imagen queremos expresar esa lucha que el pintor tenía en esta etapa por reflejar la aparición de la luz.